Antes de poder usar la última versión de Cadden Live, es importante bajarla en la página de Caden Live. Pueden ir a la sección de descargas y acá les va a aparecer diferentes eh, paquetes para diferentes versiones, diferentes distros. Y eh, si quieren tener la última versión como un paquete independiente portable, pueden usar Apimish Snap of Flatpak. Yo prefiero usar Apimish, que es un solo archivo. Y al ir a las ir a descargas le va a aparecer un listado de todas las versiones que están disponibles. Y en este toda la lista voy a ver la última. En este caso, en, para mi máquina que estoy en Linux, es esta versión, la 19.12.03, que es de marzo de 2020. Y al descargarla tengo este archivo, hago botón derecho, voy a propiedades y me aseguro que en los permisos esté habilitado hacer ser archivo ejecutable. Al hacerle doble clic me va a preguntar si lo, puedo, si lo ejecuta. Y eso me abre el CADEN Live en la última versión. Y al mismo tiempo tengo en el sistema la versión que viene en Ubuntu y sus derivados, que es una versión de hace un par de años. La versión que está en los repositorios del sistema puede ser más estable, pero también le faltan muchas funcionalidades.